Un 10 de octubre de 1982, Hernán Silesuazo era posesionado como presidente constitucional de Bolivia, tras un largo ciclo de gobiernos militares y golpes de Estado, junto con Silesuazo. Años después, la democracia también se vuelve a recuperar, producto de la llegada al gobierno del presidente Evo Morales, quien garantiza la democracia en el país, manifestaron las organizaciones sociales, quienes se movilizarán el próximo miércoles en defensa de la democracia. Por ejemplo, nosotros como Capa, como suyo hermanita, nos estamos concentrando de lo que es la estación central, eh, al frente de nuestra oficina, eh, de la Galería Mundial ahí al frente, y estaríamos por lo menos llegando a unos 2000 mil, a tres mil pero pura autoridades originarias no estamos sacando todavía la base de población, entonces nosotros ya tenemos una convocatoria que ya se está repartiendo, hoy también tengo una reunión con las autoridades originarias, entonces ya vamos a ir destacando esta situación. ¿A qué hora, nosotros en nuestra convocatoria, dice hermanita, a las 8 y 30 a 9 ya nos estamos concentrando y a las 9 y media ya estaríamos partiendo con una caravana de las autoridades originarias hacia Plaza San Francisco, hermana. Si bien un grupo de aliados del gobierno ya van a movilizarse, también lo hacen otros grupos de la oposición, quienes también llamaron a movilizaciones por la democracia a la cabeza de plataformas ciudadanas. Y los derechos que tenemos para que estos derechos democráticos sean derechos que se los respeten. Bueno, exactamente el día miércoles 10, eh, asuntos vecinales y las organizaciones sociales van a salir en una gran movilización. Primero en apoyo a, a la democracia, al presidente Evo Morales. Y bueno, pensamos que este día tiene que ser un día de festejo, de alegría en el cual una a todos los bolivianos. Son 36 años de democracia y qué es lo importante que hay que preservar. Nosotros como Juntos Vecinados vamos a concentrar en la… Estar en Hernando Cines a la altura de la pasarela, en la avenida Simón Bolívar, a las ocho y media de la mañana y vamos a salir una masiva movilización rumbo a San Francisco para hacer conocer también… Eh, nuestro apoyo al presidente Evo Morales y a la democracia. Recordemos que tras 36 años, ahora el país en el Día de la Democracia se encuentra fortalecida por tener desde la elección del presidente Evo Morales como presidente en la gestión 2005, una democracia fortalecida, además de un crecimiento económico estable para el país con un tema fundamental que es el tema de los, recordando los 36 años de la democracia, que prácticamente las organizaciones sociales hemos sido quienes hemos ofrendado vidas, más que todo con luto de antidolor. Por eso es muy importante la participación. Para tal efecto, la FEJUVE ha convocado a todos los, los diferentes distritos, más que todo en la Ciudad del Alto, eh, a la instructiva de nuestra ente matriz que es la CONALJUVE Bolivia.